El Estado ha sido una entidad ausente en la generación de políticas públicas y, por tanto, la organización en las juntas de vecinos y las comunidades se orientan hacia la minería, que viene así como a salvar un poco eh, el abandono del Estado en el territorio. La estructura norte-sur eh, no ha cambiado en los últimos 500 años y, lamentablemente, lo que estamos viendo es una suerte de ecocolonialismo donde el precio de formas de vida más verdes en el norte global está siendo pagado por los territorios y por las comunidades del sur global. El modo operante de las mineras ha sido el discurso de la sustentabilidad y establecen carteras de proyectos y de financiamiento para mitigar los procesos de contaminación y afectación territorial. Entonces entran a las comunidades con proyectos y las comunidades van cediendo a partir de la dependencia que se va generando. No podemos eh, reproducir esta, estas dinámicas coloniales bajo la excusa de salvar el planeta o de descarbonizar la economía. Acá lo que necesitamos son cambios radicales, cambios profundos, y eso tiene que partir de la conciencia también de los habitantes del norte global y ser críticos con las, con las falsas soluciones o con las propuestas que se les ponen desde las corporaciones eh, como la del automóvil. No podemos, por ejemplo, en una zona tan intervenida ya industrialmente pretender que se vaya la minera Quizás sí en territorios donde no está instalada, pero en los territorios que está instalada planteamos el decrecimiento y planteamos la generación de alternativas productivas locales. Por lo tanto, eh, países del norte global tienen que de alguna manera orientar sus transiciones hacia el decrecimiento y eso permitiría que eh, países eh, como Chile puedan eh, también transicionar hacia economías post-extractivistas donde no dependamos de la extracción de materias primas a gran escala, a bajo costo y también de esa manera tener acceso a un nivel de soberanía energética, alimentaria y también hídrica que nos permitan vivir dignamente. No creemos en el capitalismo verde porque el capitalismo verde se ha expresado en política pública acá que ha fracasado.